Hola, soy Javier Mendoza y en este módulo les guiaré a través de los tres aspectos fundamentales que vamos a ver. En primer lugar, la historia de la Unión Europea y su evolución hasta nuestros días. En segundo, vamos a repasar las distintas instituciones que componen la Unión Europea, tanto esas que se llaman del Triángulo Dorado, el Parlamento, la Comisión y el Consejo, como otras instituciones con menos peso, pero que también tienen su importancia, como el Tribunal de Justicia, el Comité de las Regiones o el Comité Económico y Social. Para acabar con este módulo, lo que vamos a ver es cómo se interrelaciona y sobre todo nos vamos a centrar en el llamado procedimiento de decisión ordinario que se establece entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. Recuerda que además de los distintos vídeos de este módulo, tienes los recursos que ponemos a tu disposición. Esperemos que sea de tu interés y que lo disfrutes.